Este martes fue trasladado hasta el Hospital Metropolitano de la Ciudad de Santiago Holmes el abogado Cristian González para continuar recibiendo atenciones médicas luego de permanecer dos días en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital San Vicente de Paul en esta ciudad de San Francisco de Macorís.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 Recordamos que González recibió impacto de bala en la cabeza el pasado domingo en medio de incidente registrado en el sector Los Rieles de esta ciudad. Las imágenes del hecho fueron captadas por cámaras de vigilancia. El director del Comando Noreste de la Policía Nacional, Horizon Olivense Minaya, aseguró también que investigan el hecho para presentar los responsables. Para NTN, su noticiero regional. Joanny Paulino.